Oye, tú. No interrumpas, vete a estorbar a otro lado, niña. Es una copia, una burda copia. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, soy time estamos aquí en un nuevo video para Y esta vez vamos a... recuperar un poco de la historia que vimos de mi canon en el video anterior, ¿no? Vamos a relacionar a otra cosa vamos a reaccionar a Galaxia 68, no que si sí, tengo una lista de videos para reaccionar y me faltó esto no que bueno primero eh, que puse comunidad que querían el, el Tier Tierra le puse uno de picos de Marvel otro cualquier cosa y bueno el primero de Waifu, no lo puse en azar y bueno prefirieron la primera opción así que bueno ahora no tengo tiempo mucho porque me va a demorar un montón pero eh, cuando termine de editar todos esos videos y después lo de eso capaz lo grabe veo si lo hago esta noche o mejor grabo el fin de semana o el siguiente no sé pero sí voy a hacer ese video y bueno vamos a reaccionar primero este de 68 del sipeo de cabrifla y chiave no y bueno si sí de cabrifla escale también no sé que... Vamos a ver cómo continúa, como vimos en los videos anteriores, ¿no? Y que ya ni me acuerdo, perdón, que ya ni me acuerdo dónde he quedado, ya se me olvidó. Es bastante que no lo vi. Que bueno, si veamos a ver qué contiene esto, igual, esto es una parodia, ¿no? Y sin más preámbulos voy a reaccionar ahora. Llévame al universo 7. ¿Excuse me? Sorry, pero acabo de llevar a Kel a la Tierra y la he traído de regreso hasta aquí. Ha sido un viaje muy, pero muy cansado y necesita un descanso embellecedor. No me importa, llévame a la Tierra. ¿What? ¿Acaso me ven cara de transporte público? Ah. ¡Qué güey, no es del universo 7! no, pues fíjate <risa> que no, muchachita. Pero bueno. Además, ¿por qué quieres ir a la Tierra del universo 7? Tengo que ¿Sí? hablar seriamente con Kyabe, ese tonto. ¿Ah? Pero no te entiendo. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Eh, ellos se besaron. ¿No es así? ¿Te gusta el pan? Eso es lo que estuvo diciendo Kel. Desde que llegó, no deja de mencionarlo. ¡Kakaroto! <risas> Aunque fue un beso en la mejilla, pero fue tan hermoso. Es una lástima que no hubiera delicioso. Pues ese es el problema. ¿Que no hubiera delicioso? ¡No! ¡Ay, pero qué amargada! No veo ningún problema en ello, chiquilla. ¿Por qué te molesta tanto? A menos que... <risas> ¿Estás celosa? ¿Qué? ¿Celosa yo? Ay por favor, pero ¿qué es un Dere. Esto no puede ser. ¿Es un dere? No estoy celosa. Simplemente no puedo permitir que Kel esté con un tipo como Kiyabe. Ella ¿Estás celosa de Kiave o de, de Kale? No lo no sé. Debería fijarse en alguien mejor. Hay tantos hombres bien papacitos en el mundo y se fija en ese tonto es Ay, por favor, ¿a quién quieres engañar, criatura? Desde lejos se te nota que está celosa Súper, súper, súper, súper, súper celosa Eso no es cierto Claro que sí, ojo de loca sí. no se equivoca, Coliflor Pues te equivocas, Whis hmm. Pues qué raro porque hasta mi cetro me indica que está celosa Yo no estoy palo celosa Además, <risa> ni siquiera me gusta Soy una Sayayin bien mamacita Sí, claro, depende de quién la dibuja, ¿no? <risa> está horrible Jamás me fijaría en un tonto debilucho como él Ay, dale con eso Pero se nota que está celosa No, no, No, no, no, no, no, no, no, no, no te entiendo, no te entiendo Si él te gusta entonces ¿por qué lo rechazaste cuando a él le gustabas? Ay no, nunca entenderé a las hunderes Pero sabes qué ah, Ya es tarde, creo ya que es muy tarde Creo que es significa y fíjate usted el discordio, ¿no? O ahí, es, no sé O el del trío, no es que sí Sunderes pero sabes qué ah, Ya es tarde, ya es muy tarde Solo déjalo ser feliz con Kel Déjalo no. ir no pienso dejarlo Aún oh, no es tarde ¡Ay no! Esto ya no parece parodia Parece telenovela ¡Ay qué horror! Escúchame bien, Coliflor Sea como sea, de todos modos No voy a permitir que me arruines el besto ship Así que sáquese <ríe> Sáquese de aquí Shoo, No pienso llevarte al universo 7 Tú no la llevarás, pero yo sí Señor Quintela. ¿Cómo llegó aquí? Pues con el poder del guión Porque se me canta el culo Agradece que soy Team Coliflor Y lo haré solo para apoyar el Chip Chip que pues La verdad Anda medio muerto Era obligado a salir del closet Pero con una ayudadita de que <risa> te dar esa solución ¿Chip? ¿Sí? ¿De qué rayos estás hablando? Eh, yo solo sí, sí, quiero internet. hablar con Kevin. Oye, conmigo no te hagas la zunere. Ya sé que te mojas por el mocoso Así que no te hagas la que no por eso deja que te ayude. Yo te llevaré a la tierra. ¿Qué dices? Lo haré. Suscríbete. Suscríbete a este canal también. <ríe> vamos a reaccionar otro más que quizás el video me esté dando corto. Bueno, gente, acá ya. Vamos a seguir con la reacción. <ríe> vamos a seguir con la siguiente parte ¿no? de esto y a ver qué es esta parte y a ver. Bueno, ya llegamos, mija. Te deseo mucha suerte con el ship, nada más no la vayas a fregar y ya sabes, cúchatelo. <risa> em digo, cuídalo, es que me dijeron que anda resfriado, bueno, cuando se recupere volveré por ustedes, quizá vayamos de aventura al mar, Inca, o quizá al Mamongus. no sé que la gente decida en los comentarios, y tienen que dejar su like, si no lo hacen pues, no los llevo, bueno, ahí te ves coliflor. Dos horas después ¿Caulifla? ¿Trocesión? Ay, genial Primero el Cobis y ahora Caulifla viene sí. molesta Cobis Cálmate, no he venido a pelear contigo Bueno, sí iba a pelear contigo Pero me dijeron que estabas mal, así que mejor no Gracias, Espíritus del cielo Pero, ¿por qué estabas molesta conmigo? Olvídalo lo único que importa ahora es que te recuperes Así que... Yo cuidaré de ti ¿Qué? ¿Tú me vas a cuidar? ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¿Qué eres, gay? Deja de quejarte de Deberías estar agradecido que una linda chica como yo será tu enfermera Más tarde ¿Qué <risa> Me parecía ¿eh? Oye, esa ropa es necesaria. Pudiste haber sido más útil. C claro ¿Sutil? que sí. Si voy a cuidarte, tengo que hacerlo bien... Uy, enfermera. Dale, Bulma. Creo que también tengo el Cosbis. Lárgate, anciano. Está bien, está bien, ya me voy. ¿Qué En serio no tienes que hacer esto, caulifla. El padre de Bulma me estuvo cuidando muy bien. Y aquí tienen muy buena tecnología con la que me estoy curando. Así que no tienes que hacerlo De todos modos lo haré Solo deja de quejarte, Kabe ¡Ay, no! Conociendo a Caulifla, no, seguro Dios. Me hará cosas horribles Tengo miedo, Ma um, Algo Mucho peor que morir por aplastamiento A los huevos, lo dudo mucho ¿Quieres morir como Crushed ¡No! Mamá, ayúdame Camisama, ¿por qué me has abandonado? ¿Ah? Tienes mucha fiebre. ¿Ah? Pues, pues. Pues. sí. Un. un poco. 12 en punto, medianoche. Listo. Medianoche. Esto debería ayudar a calmar la fiebre. ¿Ah? Gra Gracias, Caulifla. Al día siguiente. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Pues. Aún me siento un poco mal. Lo bueno es que ya no tengo tanta fiebre, aunque sí sudé mucho anoche. Ne necesitas tomar un baño. Ah, tienes razón, iré a ducharme. No no te preocupes, yo lo haré. Oye, oye, oye, oye, ¿estás hablando en serio? Oye, no hablas en serio, ¿cierto? Pues <ríe> no, no, no, no, espérate, espérate, espérate. <ríe> Pero tampoco te lo muestran eso, también lo vemos con nuestra imaginación No, no, no, no te acerques, tú, tú, tú estás bromeando, ¿cierto? No lo harías, ¿no puedes verme encuerado? No, no importa, es por tu bien No, no, no, no no espérate, espérate Caulifla, hay que reconsiderarlo Vamos, quítate la ropa No, Caulifla, espérate, no me quites <risa> la ropa ¡Oh! No, no, no, devuélveme mis calzoncillos, no Chicos, no tengo idea de lo que estamos viendo, pero tengo la sensación de que es algo muy, muy malo tienes que comer algo te hará bien pero no tengo hambre que te lo tragues dije ya te tos vamos es hora de que te tomes el paracetamol Elipsis. y sorprendentemente caulifla cuidó de mí durante varios días <risa> varios días después <risa> ¡Sí! ya me siento mucho mejor <risa> o oh, no al parecer ¡Mucho mejor! ¡Oh no! Al parecer la contagié Pero no te preocupes, Ahora yo cuidaré de ti Ok Qué hermosa historia Ahora yo te bañaré, Caulifla ¿Eh? ¿Qué? <risa> Vamos a ver. Por eso, estamos haciendo esta intervención. Um, ¿Qué? Esta es una intervención. Queremos hablar de un tema muy importante contigo, pero por cierto, ¿en dónde está la coliflor? No vino conmigo. Caulifla se fue de compras con la señora Bulma. Ya sabe, cosas de mujeres. ¡Asquios mío! ¿Cosas de mujeres estás diciendo? ¿Estás diciendo que las mujeres solo pensamos en comprar cosas? Bien, ¡Ay, mujer. pero qué estereotipo tan machista! ¡Ay, no! Típico machito. Pero yo solo decía que... ¡Ay, no! Se me cayó un ídolo. Estás cancelado, <risa> Kiabe. ¡Cancela! ¡Se -do. Esta. <risa> No te quiero ver. ¡Shhh! Pero yo solo... Ay, solo bromeaba tontito. No te preocupes, no soy tan exagerada. <risa> Digo exagerado. <risa> no como esa gente de cristal que se ofende por todo y luego quiere cancelar animes. ¿Cancelar animes? ¿Qué? ¿Esa gente no tiene nada que hacer o qué? Uh, no me acuerdo en qué país. Eh, en en Caltonevor, no me acuerdo, eh. Esta sociedad está cada vez peor. El Lepe tenía razón. Bueno, bueno, bueno. Volviendo al tema. Es todo un alivio que viniera solo, ya que la coliflor no puede enterarse de lo que vamos a hablar. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué tanto misterio? Queremos saber sí, qué. qué está pasando con Kel y tú. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Acaso pasa algo? No puede ser. Sí, ni apareció, ¡El ship, creo. niño! ¡El ship! ¿Qué está pasando con el ship? <ríe> ¡Ayuda! Estaba tan vivo y lindo hace unos meses Pero desde que llegó la coliflor Desde que está llegó... muerto Desde que llegó esa mujer Tu ship con que él se está muriendo No estoy entendiendo nada ¿Para eso me llamaron? Los que no entendemos qué pasa somos nosotros, niño Estás... Very, very bad, Kiabe. ¿Qué rayos te pasa? Primero salías con Kel. Tuvieron una cita. Luego pasaron Navidad juntitos. Bajo el muérdago y todo. Y también estuvieron juntitos en San Valentín. ¡Hasta hubo beso! ¡Sí! Y por un momento hasta pensé... Este muchacho me llena de orgullo. La puso... Por fin la puso, llave la puso, pero la no cuesta. la pusiste. <risa> ¡Qué decepción! ¡Te me caíste! Y luego de lo que pasó en San Valentín, nunca más se volvieron a ver. Solo te la pasaste junto a la coliflor. ¿Acaso no te importa? <risa> ¿Acaso no te importa la pobre Kel? Ayuda. Esperen, esperen. A ver, a ver, cálmense. Desde febrero, quiave. Desde febrero. Estamos octubre, ¿No ¿Es aquel wow. desde febrero? Pues sí, porque ella está en Sádala y yo estoy aquí en la tierra. Y ni siquiera es mi culpa. Es usted el que no quiere llevarme de regreso a casa, señor Whis. ¿Qué cosa? ¿Me estás echando la culpa? La razón por la que estás en la tierra era para llevar a cabo la saga Crossover. ¡Pero hiciste completamente lo contrario! ¿Te la pasaste juntito a la coliflor Estuvimos juntos porque me resfrié Y sorprendentemente ella me cuidó Es algo extraño porque Caulifla jamás haría algo así Ella siempre te rechazó No sé por qué ahora hace esto Es un Dere, ¿qué esperabas? ¿Qué? ¿Es en serio la pregunta? Ya no te hagas, y dinos quién te gusta Tienes que decir que... Te voy a romper bien el orto. Tienes que decir Caulifla En serio es todo lo que tienes Tienes que decir que él Tienes sí, que hombre. decir Maribel Guardia ¿Quién Por es otro? Maribel Guardia? No es que me guste Pero ya les había dicho que... Kefla me parecía muy linda Es <risa> Ella se veía tan linda que me hizo perder la cabeza. ¿Y sigues con eso? Pensé que solo era broma. ¡Ay, no! Si en verdad le gusta Kefla, entonces significa que le gusta Kel y Kaolifla. Wow, Shadow ¡Ni puedo decirlo. Eso no funciona así. ¿O sí? ¡Claro que sí! ¡Mendigo mujeriego! Sí. ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡Ay, qué ave! No te pueden gustar las dos, chiquillo. Así que tienes que decidir. Y para eso. Tengo una idea. Ok. Bueno, creo que se viene la guerra. No sé qué tanto ruido voy a <risa> Ok, vaya. Hasta acá lo dejamos. Si te. Si te gustó, puede dar una está, está buenas la, las parodias, ¿no? Eh, que ok, que... Eh, está, está ok las parodias, aunque me parece que están ninguneando demasiado a chiave me parece. Porque, bueno, el, man, el anime se lo ningunea demasiado, pero en el manga es un tremendo. Que <risa> ahí no le importa nada. Eh, no sé. Y ok. Si te gustó esta reacción, puedes darle una me gusteada, puedes compartir videos, suscribirte a este canal para más violaciones como este. Y bueno, dejaré los videos al final del galaxia abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que agregar, soy de su último y nos vemos. Bye bye bye, bye, bye. Vaya, si En serio es todo lo que tienes. Ya tan rápido te